En esta tercera parte del discurso sobre los acontecimientos finales, Jesús advierte acerca de la necesidad de estar atentos y mantenerse despiertos para que el Hijo del Hombre y los acontecimientos que llegarán de improviso no encuentren a los discípulos desprevenidos. Era un hecho que la comunidad lucana experimentaba ya el desánimo y el descuido de las tareas de evangelización y las prácticas evangélicas porque el tiempo pasaba y la poesía no llegaba.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 no se embote con los vicios del que ha perdido toda esperanza, viviendo como si el Señor no fuera a venir. La oración es la que hace posible el discernimiento y la esperanza. Por esto la invitación de Jesús a la vigilancia se convierte en invitación a la oración de corazón, intensa y frecuente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder. La consigna final es, es expresiva, comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Es cuestionable ver cómo muchos hermanos se van quedando en el camino y cómo sus vidas se van destrozando, su fe deteriorando, de suerte que cualquier problema de la vida se convierte en una verdadera tragedia. Esto es porque no hay oración. La mayoría de los cristianos hoy no ora. Algunos solo rezan un Padre Nuestro y un Ave María, por las mañanas y por, o por las noches. San Pedro de Alcántara decía, un buen cristiano debe orar al menos dos horas diarias. Una persona que no tiene al menos una hora de oración diaria no verá el progreso sólido en su vida y además estará siempre a merced de su pecado. Al inicio del nuevo año litúrgico organizaremos nuestra vida para tener un poco más de oración cada día. No importa si la aparición de Jesús es mañana o en 100 o mil años. La aparición de Jesús se vive en cada instante, en la comunidad, en el encuentro con el pobre, en la construcción del reino de Dios. Que el Señor los bendiga.